Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Recreo. Nos hicimos después la presentación de la mayor astucia del deboño, una escapada con Nomi a este lugar maravilloso. Miren lo que es esta cabaña. Vamos a ver el exterior. Acá nosotros estamos a punto de desayunar ¿eh? con una vista especial, el mar. El océano Atlántico, para los amigos del exterior, esto es. Es de gente, no son amigos nuestros, no, no se queda que es el patio. Nos están sacando una foto ahí, ¿eh? no, no, no. Ahí está. Un hermoso jacuzzi de este lado. La camita. ¿Dónde está la patrona? Sadito para los amigos. Ahí está. Y... Miren lo que es esto. Y ahí el mar que está hoy con todo. Y la gente, ¿qué pasa por ahí? Este vídeo que está de este lado. Es ahí este vidrio y este de acá es blindado. Eh, atenti, eh, desesperado, hay total privacidad. Esto se llama Amanecer en la Playa y es el lugar preferido de Marcelo y Nomi, Tío Marce y Tianomi, para pasar un par de días fuera del mundo literario de Buenos Aires, del taller. Y para prepararse también un hermoso fueguito. a ver cómo quedó lo de ayer. Mira no mi que te dije, prácticamente todos cenizas, todos cenizas, ahí está. es La tía Nomi. ¿Qué más se puede pedir muchachos? Mar de las Pampas la rompe. Vénganse, conozcan las gaviotas, amanecer en la playa, la gente de acá que es maravillosa. Nos vemos los chicos. Chao amigos, seguimos en Buenos Aires. Hasta luego.